Eh, antes que nada, hoy queremos pedir excusa a los amigos porque aparentemente hubo un fallito con la ausencia de José y no pudimos tener el material visual eh, de respaldo para... Ok, pero para en suficiente. un momentito vamos a ver cómo se lo hacemos llegar Perfecto. para... Eh, Mientras tanto, eh, vamos a darle un poquito de continuidad al tema de que tocábamos con Bernabé, porque para mí es un tema muy de mucha importancia. Eh, hay empresas pequeñas, muy pequeñas, en las cuales en este mes prácticamente se le está produciendo una duplicación o sea, se, se está duplicando el gasto en la TCS de este mes, estamos hablando de una pequeña empresa que quizás pagaba 5 mil pesos sueldo, aparte de doble sueldo, sueldo todas esas sueldo. cosas sueldo. Eh, y estamos hablando, oye, mensualmente cuando tú tienes un, un renglón en el que tú pagas 5 mil pesos y se subes 10 mil tú siendo una, una empresa pequeñita claro. con, con cuatro o 5 empleados es un, es un tema significativo entonces Vamos a hacer la recomendación, a reiterar la recomendación de que entre a la página de la Seguridad Social, busquen los teléfonos, llamen y Bernabé les recomienda de que si se pueden apersonar a Santiago para evitar, para tener no, la, porque Eso no va a ser temel, va a ser, va a ser El otro que mes. viene, el otro y el otro, entonces ya va a tener un problema serio. ¿eh? Sí, sí. Y eso bueno, además es que hacerlo con... Ya la orientación está. Y no solamente la orientación de Bernabé, sino hace un tiempo que la la tesorería venía orientando y enviando comunicación a través de los correos a los empleadores, eh, pero tal vez por, por negligencia, sí. por ignorancia, por lo que fuese, no no le llegó a tiempo, no se percataron de que esa información estaba en su correo eh, y no hicieron no dieron los pasos que tenían que dar en ese momento. Pero todavía ya usted oye la, la información que dio vez, usted tiene... Tiempo de ir a Santiago de lo correcto, porque allá son ellos la tesorería la que da ese tipo de orientación, donde tú vas a tener que demostrar realmente que usted tiene uno o dos empleados, qué sé yo, la cantidad que sea a medio tiempo, solamente justificando esa acción, pues podría retornar a la normalidad la nómina que usted ya tenía costumbre pagar la mes tras mes. Eso Así es. es. Bueno, Mira, hay, hay un, un tema que yo cuando vi esto, dije, yo voy a dejarla por el lunes para que Ezequiel... No no, no, lo aclare. Un poquito, no aclare un poquito eso, porque es de material importante. Lo que pasa es que aquí las cosas que son importantes y no le convienen ni al gobierno, ni al que está haciendo campaña, ni nada por el estilo. Y muchos no hacemos la vista gorda. Eh, las declaraciones que hizo la, la embajadora norteamericana en cuanto a, a la competitividad del sector privado y la inversión extranjera, es un malvado problema que se hizo la, la gente... Eh, la gran mayoría de los que están en el Estado, los que están en campaña, eh, lo vieron como, o no le hicieron caso, o lo vieron como algo, ya van a embromar esta, esta gente. Y nadie, nadie, ni los comunicadores, yo no vi ni a nadie haciendo un análisis, a uno sí, a Uchilora, le, le, le, le, hay que decirlo, de eh, una vez, al, se armó y, y dijo, pero esto, es, esto hay que buscarle la forma, porque, el est un Estado que no produce nada, un Estado que ahora mismo no tiene una industrialización adecuada para poder competir y para poder desarrollar, donde necesita tener un, eh, hacer un préstamo en septiembre para, un, para, para tratar de, de, de, de sobrellevar un presupuesto nacional por más de 15 años, quiere decir que no hay un crecimiento económico que se ha reflejado en lo que es la economía en sí y en la, y la bonanza del pueblo dominicano. Entonces, si no estamos produciendo nada, si no estamos haciendo nada, entonces también vamos a lacerar al inversionista extranjero que viene a, a, a empleomanía, producto y todo eso. Yo no entiendo qué es lo que estamos pasando. Mira, ese tema que tú acabas de, de tocar es un tema sumamente importante. y Como, nadie, y como, como que nadie, dice, dio, nadie ¿no? lo lo do. Eh, es Para que la gente sepa, la embajadora de los Estados Unidos tuvo un almuerzo... Eh, organizado por la Cámara Americana de Comercio Imagínate, la semana pasada. ¿En qué escenario? En eh, ella en ese, en ese almuerzo, en su discurso principal dijo que uno de los principales problemas que tenía la República Dominicana problemas que se va a reflejar en el aspecto económico, aunque es un problema de índole quizás legal, es que no hay seguridad para la inversión extranjera. Llegó a usar un término que es, para es mí peligro. fue... Es un peligro. No digo que jugar, invertir en la República Dominicana se había es convertido así, en un, en un juego de azar. Exacto. O sea, Oye. que usted iba a jugar a la lotería, era lo mismo que usted invertir en la República ¿Y, un, y, y tú crees que es un, un gobierno que se respete? ¿no? Sí. Al, al día siguiente no, no debió de reunir todo el sistema económico de la, de la nación para analizar ese tema. Exactamente. No, no entiendo. Que incluso a, había casos que se habían acercado hacia uh -huh. ella, donde han tenido que irse, dejaron, dejar, dejar todo e irse han tenido que dejar todo e irse, compraban una propiedad cuando venían a ver la propiedad tenía un problema legal eh, luchaban, luchaban, no encontraban que la justicia dominicana le daba una respuesta adecuada y muchas veces incluso hasta se perdía uh -huh. pero miren, y, y qué bueno que tú tocaste el tema hay un aspecto que, que se está viendo aquí ahora mismo en República Dominicana y es el caso que ha sido muy mencionado, que es el caso de MUNE. Uh -huh. Oiga, señores, ¿qué está pasando con MUNE? MUNE, la empresa MUNE, como ustedes saben, tomó del público unos 2.300 millones de pesos. Uh -huh. ¿Qué sucede? Dejó de pagar, dejó de pagar a los ahorrantes a partir del mes de junio. Sencillamente uh -huh. emitió un comunicado en el mes de junio diciendo que no iba a pagar ni capital ni interés porque ellos estaban sometiéndose a una auditoría que habían detectado un problema pero eso no es lo grave, lo grave es lo siguiente lo grave es que esas personas vienen, eh, que incluso fue aquí mismo en, en Telenor que se hizo la rueda de prensa la primera, y le dicen al pueblo dominicano y al pueblo de San Francisco de Macorís miren, nosotros vamos a pagar todo pueden estar tranquilos, nosotros vamos a pagarlo exactamente todo pero vienen a principios de julio y el día 8 de julio, oigan bien vinieron más o menos el 2 o el 3 y el 8 de julio vienen y someten ante un tribunal de Santo Domingo una, una, una solicitud para acogerse a la ley de quiebra. Uy, el día 8. Oye la, la cronología de esto. ¿Qué sucede? El día 18 ellos complementan la documentación para acogerse a esa ley de quiebra. Según yo tengo en mi poder... Esa, esa, esos documentos fueron recibidos formalmente más de mil documentos de, de mil hojas del expediente un jueves a las 4 y 11 de la tarde y ya el lunes siguiente, el lunes 22 ya el tribunal estaba emitiendo la resolución la sentencia. dándole aquiescencia a esta solicitud de, de la empresa mundial o sea, en un día señores en un día la juez conoció más de mil páginas de un expediente claro. y emitió una, sent una sentencia una resolución Super en este editado, se llama eso. oye eso, no. pero no solamente eso la ley le, le da a ese tribunal la potestad de que hay varias etapas, una etapa que es lo que, lo que se llama la verificación, que es la primera tú me sometes una solicitud, yo debo verificar que todos los documentos que tú me estás mostrando son reales que los bienes que tú me estás dando como garantía son reales y todo eso si estamos de acuerdo, podemos obviar el verificador, pero ella no, ella todavía aquí no se sabía nada y ese proceso iba corriendo el día viernes a las viernes 2 de agosto viene otra vez y dan otra rueda de prensa que la dieron en el restaurante El Dorado en esa rueda de prensa se informa de manera así como, casi como un misterio de que ellos estaban cogiendo la ley y, y oigan lo más bonito del caso que del 22 que, se, que, el, que la jueza emitió la resolución, había solamente 10 días laborables para apelar esa sentencia. O sea, que ellos vinieron un viernes y el, el lunes se vencía. Sí, sí, sí. El, sí. O sea, el, el oye, oye, oye ¿qué bueno. criterio tan, Lo dijeron un, un día antes para pa no decir que no lo habían dicho mm. antes, o sea, como para protegerse. Pero lo que te estaban dando era un día.